Hola, bienvenidos a la presentación de la asignatura del Grado en Turismo Semipresencial, Recursos Territoriales del Mundo. Mi nombre es María Cristina Fernández Lasso y voy a ser vuestra profesora. A lo largo de este cuatrimestre, mi cometido es guiaros y ayudaros en el proceso de aprendizaje de los contenidos. En esta breve presentación, quiero comentar los objetivos, contenidos y la metodología y técnicas de evaluación de la asignatura. Todo esto lo tenéis recogido en la guía docente, que es imprescindible que leáis despacio y consultéis periódicamente. Los principales objetivos de esta asignatura son conocer la situación actual del turismo mundial a partir del análisis geográfico y turístico de las diferentes regiones y destinos del mundo y aprender los procedimientos, métodos y técnicas para llevar a cabo un análisis geográfico y turístico en cualquier ámbito territorial. Esto permitirá Estudiar otras culturas y aprender distintas iniciativas de la puesta en valor del patrimonio cultural, fomentar la sensibilidad con el medio ambiente, adquiriendo conocimientos para la gestión sostenible del territorio turístico, y aprender a identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. Hoy en día, cualquier profesional del sector turístico, independientemente de las funciones que desempeñe, debe poseer conocimientos sobre la situación mundial del turismo. Como podéis leer en la guía docente, la asignatura se organiza en tres bloques temáticos. El bloque 1 se centra en la geografía del mundo, costa del tema 1, que analiza la geografía física y política de las regiones del planeta y su incidencia en el turismo. El bloque 2 se dedica al estudio de la situación mundial del turismo en la actualidad. Este engloba dos temas, con contenidos relacionados con datos esenciales sobre el turismo mundial, las organizaciones internacionales y del turismo y las principales modalidades turísticas en los destinos turísticos mundiales. Finalmente, el bloque 3, con cuatro temas, estudia las principales regiones y destinos turísticos del mundo. Para el seguimiento de la asignatura, además de los temas, se os proporcionará bibliografía, como recoge la guía docente, recursos materiales complementarios, teórico, prácticos y se programará una videoconferencia por tema. Además, estaré disponible a través del aula virtual para ayudaros a resolver cuantas dudas os puedan surgir en relación con el estudio teórico y las prácticas de la materia. Así, dispondréis de un foro para todas aquellas cuestiones que puedan ser de interés general, un correo para asuntos más privados y tutorías online a través del chat o de Teams. Adicionalmente, al comienzo de la asignatura realizaremos una videoconferencia para explicar con detalle la guía docente y la guía de estudio. Para comprobar los conocimientos adquiridos, seguiremos un sistema de evaluación continua que se compone de una prueba o examen teórico presencial a final de curso y una prueba online que consta de tres partes, ejercicios prácticos, un trabajo en equipo o individual y la participación en los foros u otras actividades. Para más detalle, todo esto se describe en la vía docente y se abordará detenidamente a inicios de la asignatura. Bien, sin más que añadir, os reitero mi bienvenida. Me alegra que estéis cursando el grado de turismo y espero que esta materia sea de vuestro interés. Estoy a vuestra entera disposición para todo lo que necesitéis. No dudéis en contactarme. Mucho ánimo.